Buena gente, ¿cómo están? Yo soy Citra y sean bienvenidos a un video que probablemente sea muy corto, pero vamos a ver qué pasa. Eh, estoy eh, subiendo a un personaje alterno y me surgió la duda de qué pasa si no escapamos de esta misión que te dice escapa del nido de Nantur, o sea, ¿qué pasa? Te mata el dragón, no sé, te mueres, se reinicia la misión, así que vamos a ver qué pasa ahorita y... Por lo que podemos estar viendo no pasa nada y es muy extraño porque están cayendo piedras y no sé si me harán daño. Pero podemos ver que el dragón no hace nada, simplemente está ahí y podemos traspasarlo. Nos vamos a poner acá, a ver si nos cae alguna piedra ahí, aquí me voy a poner y nos morimos o pasa algo así que lo veremos a continuación. Por lo mismo estamos viendo que no está pasando absolutamente nada y se acaba de poner lo de la olla, el dragón no nos hace nada. No le podemos pegar, nada no podemos hacer nada, absolutamente nada, no pasa nada, yo creo que no pasa nada, yo creo que los programadores no tenían no pensado hacer algo por si te quedas acá o algo. Uy, esa piedra nos pasó muy cerca y no, y no pasó nada, como podemos ver, estamos traspasando, literalmente estamos dentro del dragón y no nos pasa absolutamente nada, así que yo creo que el resultado es ese, si no escapas del nido de natrum, de natrum o como se pronuncie, no pasa absolutamente nada, no sé, esta es una duda que me surgió y ha sido un video muy corto, pero espero les haya gustado, recuerden dejar un like y suscribirse y, y nada, Dejen un me like. gusta.